¿Cómo están? Bueno Este es otro de los videos el cual ha sido resubido Aún falta otro más No tengo nada más que decir hasta la próxima Capítulo 1 Traición y una revelación Al día siguiente Se observa a nuestro protagonista favorito Entrando a la academia otro día más espero que no pase nada. Diría el castaño. En otro lugar. Se observa a dos figuras observando a un castaño. ¿Crees que ya es tiempo de ir por nuestro hijo? No soporto más ver cómo sufre mi pequeño. Diría una chica. Los Sasa créeme que a mí también me duele, pero creo que esos demonios van a premar algo en contra de nuestro hijo por lo que Pandora. Diría un hombre pelinegro. Si sí, dígame mi señorales. Respondería la ya nombrada Pandora Ya te he dicho que solo me digas Hades Además que ya eres parte de mi familia Diría el Pelinegro Si sí, lo siento, pero dígame qué necesita Diría la chica Necesito que vayas al mundo humano Y que vigiles a mi hijo Siento que algo malo le va a ocurrir Diría el hombre preocupado Algo le ocurrió a mi querido sobrino Diría la chica Aún no pero presiento que algo le va a ocurrir Diría el Pelinegro Si sí, enseguida Diría la chica te regreso con Issei. Issei estaría por ingresar en el club pero presentiría que algo está por ocurrir. Tengo un mal presentimiento Drake. Diría el castaño. Yo también lo presiento estate alerta. Respondería el dragón. Si muy bien entremos al club. Diría el chico abriendo la puerta y notando algo muy extraño en el interior de esta. Tal parece que no hay nadie, pero esto es muy extraño, ya que nunca apagan las luces, algo no me gusta. Diría el castaño preocupado. De la nada sale Kiba y le entierra una espada en el estómago, y del otro costado sale con Eco y le da un golpe que le hace arrodillarse, se prende la luz revelando a sus demás compañeros y a sus padres. Pre-presidenta, ¿qué es esto? Diría el chico a duras penas. No es obvio, me deshago de la basura. Respondería la pelirroja. Ve, pero porque yo qué he hecho. Diría el chico. Ay, querido, sabes, ya no nos eres útil, y por eso tenemos que decirte adiós. Diría no. Izumi tú también, tú que eres mi hermana Diría el chico mirando a Isumi. Lo siento hermanito pero la presidenta tiene razón Y no molestes en pedir ayuda a madre y padre Ellos también están de acuerdo y además Le da un golpe, ya saben todo de lo sobrenatural E incluso saben que tú y yo somos demonios Diría la chica fríamente Además tú nunca fuiste nuestro hijo Diría el castaño mayor Que cómo puedes decir eso Diría el chico al borde de las lágrimas Él tiene razón, tú nunca fuiste nuestro hijo La única hija que hemos tenido es Izumi A ti solamente te encontramos y de pura lástima te adoptamos Diría la castaña mayor con veneno en su voz destrozando más al castaño No es cierto Diría el chico con las lágrimas amenazando con salir Patético e incluso adoptado que lástima de ti Pero bueno que iba. con eco sosténgalo mientras le extraigo las piezas de peón Diría la pelirroja. Si presidenta Responderían los dos. En el cuerpo de y empezaron a formarse ocho círculos mágicos, de los cuales salieron las piezas de peón, dejando ecos de cuales salía mucha sangre. Chicos desháganse de esa cosa ya está por morir. Diría Rías. Sí, presidenta. Responderían Kiba y Koneko, formando un círculo mágico y desapareciendo del lugar con el cuerpo de y mal herido. Bosque de cubo. Se observa formarse un círculo mágico y de este saliendo los antes ya mencionados con el cuerpo del castaño. Espero que mueras. Diría el pelirubio con odio mientras la albina tira el cuerpo. Ambos se marchan de la misma manera, pero no se dieron cuenta que una chica miraba todo desde las sombras. Malditos demonios, ¿cómo se atreven a hacerle eso a mi sobrino? Diría la chica en sus pensamientos sumamente enojada. Te dije que no bajes la guardia. Diría el dragón sanando su cuerpo lentamente para que no muera si sí, lo siento respondería el chico ten cuidado presiento que alguien se acerca diría el dragón preocupado acaso será alguien enviado por esos malditos del club que viene a acabar conmigo diría el castaño poniéndose de pie y preparándose para cualquier cosa no lo sé respondería el dragón de los árboles sale una mujer con el pelo púrpura piel blanca como la nieve de un excelente cuerpo y que llevaba puesto un vestido negro quién eres acaso vienes a matarme diría el castaño en pose de pelea. No al contrario, respondería la chica preocupada por el estado del chico. ¿A qué te? hice y no pudo terminar la oración ya que cayó inconsciente debido a las heridas que aún tenía en su cuerpo. Un par de horas después... Se observa a un castaño despertando en una habitación. ¿Dónde estoy? Drake, sigues conmigo. Diría el chico. Si, sí, compañero, yo también me acabo de despertar. Respondería el dragón. ¿Sabes dónde estamos, y qué pasó? Preguntaría el castaño a su inquilino. No después que te desmayaste, esa mujer nos trajo a un lugar muy extraño, y de allí no sé por qué yo también me desmaye. Respondería el dragón. La puerta de la habitación se abre, revelando a un hombre pelinegro entre sus 30 años. Vaya al fin, despiertas. Diría el hombre. Quién eres, y en dónde estoy? Preguntaría el castaño. Así, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Hades, y a tu otra pregunta, ¿te encuentras en los campos elíseos tu hogar? Respondería el pelinegro, identificado como Hades. He oído hablar de los campos elíseos. Espera, estoy muerto, diría el castaño. No aún vives. Respondería el hombre. Eso me alegra, pero que yo sepa, solo las personas de buen corazón suelen llegar aquí. Además, ¿cómo es que este es mi hogar? Diría el chico confundido. Ven sígueme hay alguien que quiere verte y te contaré todo lo que quieras saber. Diría el pelinegro mientras salía de la habitación y empezaba a caminar. Está bien. Diría el chico imitando la acción del hombre. Mientras y se puso a conversar con Drake en su espacio mental. Compañero ten cuidado, no bajes la guardia, recuerda lo que te pasó hace un par de horas. Diría el dragón. Si Drake lo tendré en cuenta, pero cambiando de tema crees que debemos confiar en él diría el chico no lo sé cómo dijo que se llamaba creo que lo conozco diría el dragón a ver creo que era hades o algo por el estilo respondería el castaño sin saber que eso pondría nervioso a su inquilino dijiste hades diría el dragón asustado sí porque lo conoces diría el castaño con duda si idiota es el dios del inframundo y he escuchado que es el más cruel de todos los dioses diría el dragón seriamente qué él es un dios Diría Issei asustado. Sí, pero cálmate, y por lo que más quieras no lo hagas enojar, aún desconocemos qué hacemos aquí. Diría el dragón seriamente. Está bien, y si intenta algo, no habrá más remedio que luchar. Respondería el chico. Iban a seguir hablando, pero la voz de Hades los interrumpió. Llegamos. Diría el hombre. ¿A dónde? Preguntaría el castaño. Déjame presentarte, ellos son. Diría el pelinegro, pero no pudo terminar porque una de las personas allí reunidas se le abalanzó hacia Issei dándole un abrazo. La que se lanzó hacia Issei fue Sasa quien empezó a llorar. Mi niño. Ha pasado mucho tiempo no sabes cuánto te he extrañado. Diría la chica en llanto por estar enfrente de su hijo. ¿Cómo que pasa aquí? Diría Issei con mucha duda. Lo que pasa es que ella y yo somos tus verdaderos padres, diría el pelinegro como si nada, sin prestar atención a la reacción del pobre chico. ¿Qué? Diría el chico mientras se descontrolaba por la noticia. Un rato después. Ya te calmaste hijo. Diría Hades. Si lo siento, diría el chico apenado. Pero ahora sí, díganme cómo de que son mis padres. Preguntaría el castaño. Hades le cuenta todo sobre cómo él y su madre se conocieron y el motivo por el cual lo dejaron con los yodou. Ya comprendo todo fue para salvarme. Diría el castaño. Sí, y entenderé si estás molesto con nosotros por dejarte con una familia que no te dio el amor que mereces. Diría el pelinegro triste. No estoy molesto con ustedes, al contrario estoy feliz por saber que mis padres siempre me quisieron y amaron. Diría el castaño mientras rompía en llanto. Sasa se acerca y lo abraza maternalmente. No te preocupes mi niño aquí estamos así que desahógate todo lo que quieras. Diría la chica con una dulce voz y una sonrisa. Gracias. <risa> Mamá no puedo estar más feliz. Diría el castaño mientras lloraba en el pecho de su madre. Un rato de lágrimas más tarde madre, padre les tengo que presentar a mi amigo y compañero, es un dragón que está sellado dentro de mi cuerpo, diría el castaño ya tranquilo, del brazo de Isei se forma una gema verde y esta empieza a hablar, es un gusto en conocerlos, sobre todo a usted señor Hades. diría el dragón con miedo tranquilo no te haré daño, solo te agradezco que hayas cuidado a mi hijo Diría el pelinegro con una sonrisa Jejeje de nada él es mi compañero Y el único que nunca me ha visto como un arma Diría el dragón ya más tranquilo Así que nuestro príncipe ha regresado Esto lo dijo un hombre peliplata Que se acercaba al lugar acompañado de otro idéntico Solo con la única diferencia en el color de su cabello Ten cuidado con tus palabras hermano Respondería el otro sujeto pelirubio No te preocupes lo dije con felicidad Diría el peliplata sonriendo. ¿Papá quiénes son ellos? Preguntaría el castaño. Perdone mis morales joven príncipe, mi nombre es Himnos. Diría el pelirubio. Y yo, soy Tanatos. Respondería el peliplata. Hijo ellos dos son mis consejeros, conocidos como los dioses gemelos y mis leales camaradas, junto con mi mano derecha Pandora. Diría el pelinegro. ¿Pandora quién es? Diría el castaño con duda es la mujer que te trajo aquí, además ella es como mi hermanita jeje, diría Hades con una sonrisa señalando a Pandora a quien se acercaba, lamento no haberme presentado formalmente, diría la chica, no descuida, diría el chico con una sonrisa, pero tengo una duda, que son esas cosas que salen de sus hombros, diría el castaño con curiosidad, señalando los hombros de los tres, a eso solo son nuestras armaduras. Respondería el pelinegro. Y los tres se quitan las túnicas revelando sus armaduras. ¿Armadura qué es eso? Diría el castaño con más curiosidad. Así Hades le cuenta todo sobre cómo se crearon las armaduras, sus niveles, etcétera, etcétera. Increíble, nunca pensé que existieran otras armaduras. Diría el castaño asombrado. ¿Otras armaduras? Preguntaría el dios con duda. Sí, yo puedo crear mi propia armadura, listo Drake. Like. Diría el castaño a su compañero barra amigo. Por supuesto compañero. Respondería el dragón. En Enisei se forma una armadura roja. Impresionante, ya lo decidí, te voy a entrenar para que logres despertar tus poderes de un dios. Diría Ares. Está bien, estoy cansado, aún tengo que asimilar lo ocurrido el día de hoy, me iré a dormir. Diría el castaño cansado por tanta información. Si hijo está bien lo comprendemos, te acompaño a tu habitación. Respondería su madre Hijo descansa, yo me quedaré conversando con himnos y tanatos Respondería el dios Está bien Respondería el castaño Ise y Sasa se fueron dejando a los tres que conversen tranquilos Y dime mamá, es cierto que mi padre es el dios del inframundo Y uno de los más crueles Diría el castaño con duda Un bueno hijo, si es el dios del inframundo Pero no te preocupes no es cruel Respondería la chica Eh, no es cruel, que antes lo era Diría el castaño. No, tal y como te lo contó, ambos antes éramos enemigos pero jejeje verás yo lo cambie y para bien ya que antes pensaba que la raza humana debía desaparecer por levantar la mano a los dioses, pero él se enamoró de mí y yo de él y ahora solo quiere la paz. Respondería la peliceleste. Está bien me alegro por eso. Diría el castaño felizmente. Bueno llegamos. Diría la peliceleste indicándole una especie de santuario. Increíble lugar. Diría el castaño con mucha impresión. Ambos ingresan en el interior del santuario. Ven sígueme te llevo a tu cuarto. Diría la chica mientras caminaba por un pasillo. Y solo asiente con la cabeza y la sigue mientras miraba el lugar. Un par de minutos después ambos llegan a una recámara. Aquí es. Responde la peli celeste. Wow. Es lo único que dijo el castaño mientras entra en su cuarto. Hasta mañana hijo, descansa. Dice su madre mientras se retira del lugar dejando sorpo al castaño. Habitación del castaño. Increíble compañero, nunca pensé que tus padres sean dioses. Diría el dragón. Sí, ni yo todavía me lo creo. Respondería el castaño. No me puedo ni imaginar la cara que pondrá el guión al saber que mi compañero es casi un dios. Diría el dragón entusiasmado. Hablando de rivales, ¿sabes cómo será el portador de albión? Respondería Issei. No lo sé, lo único que pude averiguar, es que está con los ángeles caídos. Diría Drake. Como sea, mañana va a ser un largo día, además de mi entrenamiento. Diría el castaño mientras comenzaba a cerrar sus ojos lentamente. Tienes razón, descansa compañero. Diría el dragón mientras cortaba comunicación con el castaño. Igualmente amigo. Respondería el castaño. Fin del capítulo. Bueno, este fue el capítulo 1, resumido espero y les haya gustado no se olviden de dejar su like, un comentario y suscribirse, hasta la próxima.